Vamos a comparar ahora el tipo de transparencia que puede guardarse en un archivo RGB con canal alfa y el tipo de transparencia que se puede guardar en modo indexado. Partimos de nuestro archivo gato que recortamos en el video anterior y vamos a hacerle un zoom por ejemplo para ver en esta parte de la colita del gato. Vemos que los bordes ¿sí? no son absolutamente opacos, sino que tienen píxeles que son semitransparentes. Esto es lo que permite guardar un canal alfa de transparencia. Degradados de transparencia, es decir, gamas de transparencia, desde totalmente opaco a parcialmente opaco y a totalmente transparente. Vamos a volver a, nuestro, a nuestra visualización vamos a estar mirando estos canales que aparecen acá está el archivo en RGB con un canal alfa desde GIMP si nosotros eh, transformamos esto en modo indexado y yo elijo acá que eh, eh, tildo esto para que active el difuminado de transparencia y voy a elegir generar la paleta óptima y le voy a dar convertir vamos a ver lo que va a ocurrir fíjense me está apareciendo acá un canal indexado y me ha aparecido un canal alfa. Pero vamos a corroborar que esto mmm, no es cierto, que no va cuando guardemos el archivo, vamos a ver que no está guardando con un canal alfa como nos muestra Jim. Esto no ocurre, por ejemplo, si lo trabajáramos en Photoshop no me aparecería ese canal alfa. Si yo ahora hago un zoom en el mismo lugar aproximadamente que antes, fíjense lo que ha ocurrido en este caso en indexado los píxeles se han guardado como totalmente opacos o totalmente transparentes no hay este degradado de transparencias o esta gradación de transparencia sino que o es transparente o es opaco si nosotros observamos el mapa de colores de la imagen vamos a ver que aquí hay una posición en la paleta que se corresponde con un código para el 100% de transparencia es decir que esta imagen en lugar de tener 256 colores va a tener 255 porque uno de los códigos se usa para guardar la información de todos los píxeles con 100% de transparencia si nosotros exportamos este archivo y lo guardamos vamos a corroborar desde el sistema operativo con cuántos bits de profundidad ha um, guardado el archivo, aquí estamos viendo desde el sistema operativo nuestro gato sin fondo que estaba guardado en RGB de 32 bits con degradez de transparencia en los bordes y aquí tengo el que está en modo indexado, fíjense que ya se ve mucho más tosca, eh, el, mucho más tosco el tratamiento de los bordes y si yo corroboro desde acá propiedades puedo ver en detalles que se ha guardado con una profundidad en bits de 8 bpp, esos 8 corresponden a lo que sea, es necesario para guardar la paleta de colores, es decir que corroboramos que no está guardando un canal alfa.